Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo dos lances al muflón, un lance de un muflón de 5 estrellas y otro lance a un muflón de 4 estrellas, pero debo significar que hemos sufrido unos problemas técnicos y no hemos podido grabar completamente el lance del muflón 5 estrellas, solamente hasta el disparo y cuando íbamos a recogerlo, no sé por qué ha dejado de grabar Y mientras estaba compartiendo el lance en disco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos vamos a acercar al verdadero de los muflones, vamos andando despacito, poco a poco, vamos a mirar con los prismáticos, no vemos nada, vamos a avanzar un poquito, utilizaremos la cámara para ver qué tenemos ahí. Sí, mira, ahí vemos a, ahí vemos a los muflones, los tenemos ahí, así que nos vamos a subir un poquito a la carretera para tener mejor ángulo. Estamos escuchando también a los ciervos están berreando un macho subimos despacito, poco a poco yo creo que desde la carretera si sí vamos a tener mejor ángulo seguimos escuchando a los venados y a ver qué, qué nos encontramos ahí, o bien muflones o venados puesto que la lo lo comparten y podemos encontrar animales de los dos tipos, vamos a mirar por aquí vamos a ver, no vemos nada avanzaremos un poquito, siempre agachados para que no se nos asusten vamos a ir despacito, despacito si hubiéramos ido andando los animales se hubieran asustado ya vamos cogiendo la mecánica del juego tenemos que acercarnos agachados y ahora más sigilosos con la velocidad mínima a ver si desde aquí ya tenemos visión ahí tenemos los buzones una hembra Vamos a ver si tenemos algún muflón más. Una estrella. A ver, un dos estrellas. Muy bien. Vamos a ver, tenemos ahí un cuatro estrellas. Un muflón muy bonito. A ver si podemos hacer ese lance. Nos vamos a acercar otro poquito más. Así despacito. Tengo una misión que me quedan dos, dos muflones jóvenes. A ver si también lo consigo. Escuchamos allí los animales, vamos a ver Una, otra hembra dos estrellas un cinco estrellas, mira, ahí tenemos un cinco estrellas tenemos un cinco estrellas vamos a olvidarnos de los ciervos que están detrás vamos a centrarnos en este cinco estrellas nos acercamos sería nuestro primer muflón cinco estrellas que cazamos vamos a ver Cogemos el rifle, en 308, calibramos la distancia y disparamos una vez, ese animal sale cayendo, y disparamos otra vez, yo creo que hemos fallado. La segunda, pues venga, vamos a, a recoger a nuestro animal. Me están pidiendo por, por Discord que comparta la, la pantalla, voy a ver si la, la puedo también compartir mientras grabo el vídeo. Vemos que se han ido los animales por allá Allí vemos un, un ciervo a lo lejos. Y bueno, vamos a, a recoger nuestros cinco estrellas. Seguimos. Vamos andando. Vaya, mira, se nos, ha, se nos ha fastidiado. No nos ha grabado. Bueno, pues ya hemos recogido cinco estrellas. Hemos tenido un problema técnico. Así que lo voy a hacer con, con las fotos. Vemos aquí. 233 monedas. Y tiene un 92% de genética Y tenemos 476 puntos Siento que haya sido así El problema ha sido por, por compartir la, la grabación Que ha dejado de grabar Pero bueno, son cosas de que pasan Y cuando jugamos en directo suceden estas cosas Seguimos cazando tenemos ahí enfrente a los mufrones que, que han oído antes, cuando hemos cazado el 5 estrellas. Vamos a mirar. Mira, ahí tenemos el, el macho 4 estrellas que estaba junto. Pues también le voy a hacer el lance porque voy a intentar disecarlo a los dos juntos. Cogemos nuestro 308. apuntamos. Respiramos un poquito y disparamos. Ese animal está muerto. Doble pulmón. Pues vamos a, a marcar la posición y vamos a ir a por ahí. Es una lástima que antes por por compartir con un compañero el lance en discord mientras estaba grabando pues agua ha salido mal y no se ha grabado todo el lance pero bueno en fin son cosas que, que nos ocurren y no vamos a hacer más más leña del árbol caído así que vamos a, a recoger a nuestro cuatro estrellas haremos una una foto con él creo que la voy a utilizar para la para la portada del vídeo desde luego no está mal el, el día Acabamos de, de empezar prácticamente y tenemos un bufón 5 estrellas y un bufón 4 estrellas. Prácticamente en 10 minutos los dos lances. Así que vamos a recoger nuestro animal. Buscamos, mira aquí lo tenemos. Madre mía, un sangrado masivo, yo creo que eso es un doble pulmón. Pues vamos a, a ponernos para la foto. Y utilizaremos como he dicho la, la foto para la la portada del vídeo le damos a la cámara giramos vamos a ver centramos un poquito yo creo que, que así va a ser va a ser suficiente si sí, se es lava la posición le damos a la c ocultamos vamos a ocultar y hacemos ya la, la captura con el f12 y ahora vamos a ver qué hemos que hemos recogido tenemos aquí, madre mía, doble pulmón, como hemos visto. Un animal que no tenía mucha genética, solamente 78. Hemos hecho bien en, en matarlo. Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. 223 moneditas, nada, solamente 78 de genética. Y vamos a ver la, las monedas. Nos dan a 437 de, de puntuación. Y ahora os voy a poner el mapa